Hola amigos, ¿qué tal? Para esta canción vamos a hacer uso de unos cuantos frijoles y lo vamos a poner en la nota de Do. Es el cuarto tubo de su zampoña de 7 por 6. Bueno, vamos a ponerlo justo aquí en la, tonal en la nota de Do para poder tocarlo en la tonalidad de Si menor, que es relativo a Re mayor. Bueno, nuestra zampoña, su zampoña de ustedes está afinada en, en Sol mayor o también es lo mismo que Mi menor. Eh, no podemos tocarla en esa tonalidad, nos sería más fácil, pero no se puede ya que nos faltaría una nota, que es una nota de Do agudo. Y yo si tengo esa nota, bueno, a mí sí, yo sí puedo tocarla, sería más o menos así. Ahí está la nota que les digo. Esta nota es la que les falta. Por eso lo he transportado así menor para que ustedes puedan tocarla y solo tendrían que poner unos cuantos fiscales acá para aumentarle medio tono. Para que sea, en vez de 2, sea 2 sostenido. Si no, sonaría desafinado, así. Bueno, con los frijoles ya sonaría sonaría bien. 1 2 3 4 Ahora sí podemos tocar la canción.